No sé cómo hacer para superar aquello que me ha pasado en aquel lugar Yo quiero seguir y no puedo avanzar, sé que sobreviví pero no puedo más Iba viajando contigo feliz y contento para llegar a aquel lugar Y disfrutar un fin de semana agradable sin más Cuando de repente vemos a lo lejos un carro muy recio en el carril derecho Yo quiero esquivar y sacarle la vuelta pero este cabrón yo no sé lo que piensa Quizá anda drogando y no puede ni verme, espero que este día no sea de mala suerte Miro cómo viene, parece no se detiene cuando cierro los ojos, chocamos de frente ¿Qué es lo que ha pasado? Oh, estoy acostado, ey No siento las piernas y miro para el otro lado Allí estás tú con los ojos cerrados Cuando te hablé no obtuve nada a cambio Cuando de pronto a lo lejos escucho Tranquilo, vamos a ayudarlo Son los bomberos, me en a mí que intentaron salvarte Pero no pudieron, pasaron dos años y yo sigo aquí Pero vivir sin ti, créeme que yo no puedo Hoy esta noche quiero que sea así Tengo el arma con cartucho entero Mataré a quien te arrancó de mí Luego que me mato y hoy te visito al cielo no me piden que razone con quien me arruinó. Hoy no pienso en nadie y estoy fuera de control. Fue por tu estupidez o por tu adicción. Pero te juro que no volverás a ver eso. De casa aplicada en la escuela Sonaba con cuentos, castillos, princesas y un fiel caballero, la historia perfecta La vida sencilla de una niña, buena familia Modelo, amigos, donde quiera La mujer deseada, con tu nombre, soy un adiós Entre humanos, pisando la tierra ya Conoce a él y la historia, prospera Detalles, cariño, dos almas, que gemelas Vecida de blanco el corazón, entrega felices Por siempre, hueso, piensa ella No entiende qué pasó, porque todo ha cambiado De gritos, a golpes, de risas, a llanto Su noble caballero se ha convertido en dragón Y encerrada en su castillo, solo rega salvación Pasados los meses, la familia aumenta, nación, espera y revive su fuerza, Él puede cambiar, le dice a su cabeza sin ver el demonio que está tras la puerta. Perdido en algo nuevamente ha llegado. Golpea a su esposa y su hija rompen ya. Tostado y con odio la quiere callar. La sota y golpea hasta no escuchar más. Se acorre a la cuna, más ve que ya Un cuerpo sin vida en un charco de sangre. Rogando perdón y abrazando a su hija. Siéntese de sangre, el ritor la domina. Agarra un cuchillo y sin miedo lo ataca. Piensa en cada golpe a cada puñalada en fin, Los policías y sin preguntar una vale su cien, el punto final.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 Cómo se acaba, cómo se vende, declive Tanto tiempo la basura contando locuras que ya no reviven Empiezo a contar la historia de euforia De aquel frío final, todo nuestro plan Llegando a cumplir esa meta, más la ira discreta Se asoma para derrumbar todo lo que fue Soñando, esperando el bebé, con ganas de verlo nacer Hoy mirando hacia el cielo, buscando consuelo Siento que he perdido la fe, ¿no lo ves? Pero una voz me incita la venganza Que lo buscará para ver qué pasa La telcora mil por hora Buscando la forma de hallarle a lo que la muerte avanza Yendo a la sala de parto Voy saliendo del trabajo pero doctor que me dice que ya no está aquí Dígame dónde está porque ya de esperar estoy harto Una llamada me llega, me informan de que ella sufrió un accidente El taxi volteó de repente buscando un atajo Para llegar rápido sin ver al frente Un camionero ebrio acabando mi hemisferio Se fue mi hijo, mi esposa y su hermana Que iba de por medio enterrando recuerdos en el cementerio Ahora que estoy buscando aquel man del camión Que toda mi vida se llevó El arma en mano con su ubicación Y al final te lo dejo a tu imaginación